Una de las eh, sensaciones después del conversatorio de ayer eh, sobre violencia y femicidio eh, tiene que ver con una cierta frustración de que lamentablemente siempre estamos llegando tarde. En el plano legislativo estamos llegando a las modificaciones eh, del Código Penal para aumentar las penas principalmente o para eh, imponer eh, alguna eh, restricciones a, eh, a aquellos eh, elementos atenuantes sin embargo respecto de la prevención estamos siempre llegando tarde entonces eh, de todas maneras eh, es, un, es una problemática eh, que tiene que eh, eh, razonablemente eh, ser tomada por el ejecutivo cualquiera que éste sea porque la verdad es que los avances que hemos ido produciendo han sido demasiado pequeños eh, y una de las cosas que nosotros echamos de menos un mayor involucramiento eh, del Ejecutivo, cualquier gobierno que sea, eh, en eh, las actividades preventivas y en los temas de educación que finalmente parecen ser los claves para cambiar una concepción machista eh, que está desde eh, la más tierna infancia. parece ser de consenso eh, que las dos principales barreras son de oportunidades de acceso a la política y la posibilidad de tener un espacio y allí eh, hemos ido avanzando de a poco a través de las leyes de cuotas eh, queremos seguir avanzando en materia de ley de cuotas en las municipales y para eso estamos discutiendo una iniciativa eh, que, que es mía en la cámara de diputados y que esperamos que pase próximamente al senado para poder y ...idealmente eh, transformarlo en ley... ...antes de la próxima elección municipal... Eh, ...eso nos permitiría de alguna manera... Eh, ...compensar algo... ...una de las principales barreras... ...que es la de eh, oportunidades de acceso... ...la segunda es de financiamiento... Eh, ...y es que tenemos un país también... Eh, ...que ha ido cambiando... Eh, ...socialmente... ...y también desde el punto de vista demográfico... ...tenemos mucha jefatura de hogar femenino... ...y aunque no lo sea... ...jefe de hogar femenino... ...las mujeres contribuimos... Eh, ...a ah, el bienestar de de nuestras familias a través de un aporte que tiene que ver con nuestro trabajo y en ese contexto las posibilidades de financiar campañas políticas o de estar en política eh, se hacen cada vez eh, más difíciles, así es que el financiamiento de la política eh, desde los partidos políticos y desde el Estado eh, nos parece que ha sido un avance eh, pero no sé si todavía tan significativo y sustantivo.